Bienvenidos a Informe Drogas. Flores que flores. Fuera de la ley. Yes, we are in the Hesh Marijuana Hemp Canyamo Museum. And today we celebrate the 20th anniversary of the magazine Canyamo. ...pero ¿qué te, qué quieres, ¿sobre qué quieres que hable, Clara? Cuéntame qué han significado para vosotros... ...estos 20 años de trayectoria de la revista Cañamo. Eh, bueno, pues los 20 años han sido un proyecto de vida... ...en primer lugar a nivel personal, un proyecto de vida... ...y a nivel de conjunto ha sido eh, una experiencia... ...de trabajar con, con grandes amigos y tirar adelante una lucha... Hace 21 años, tres chicos de España vinieron a mi oficina the en Holanda y decían que quieren abrir una magazine en España, en Barcelona. Me siento que estos chicos lo hacen con el corazón, lo hacen con la consciencia. Estoy muy orgulloso de haber contribuido en esta aventura de la revista durante este tiempo. A pesar de nacer bajo el gobierno del PP, en el 97 yo creo que Cáñamo fue la pionera y la que abrió camino. Mi primera fuente de información sobre, sobre drogas, sobre cannabis, eh, me introdujo a la cultura canábica más allá de todos los estereotipos. Es alucinante que durante estos últimos 20 años habéis estado dando educación, habéis estado dando un espacio de reflexión, de, reflexión, de cultura. Por estos 20 años de éxitos y por ser un referente en el movimiento canábico y para la mayoría de activistas. They do it for the plant, they do it for the prohibition, to make it legal. So guys, congratulations. And people get the magazine, support them. They support you all these years. So support them also, you know, we, we need each other's support. We always have to do that from the heart. Brindo por el futuro y brindo también por nosotros, como no, por haber creído en en Nosotros mismos y poder haber estado hoy aquí celebrando que nunca la vía había, nos habíamos planteado si duraría o no 20 o 2 años. Gracias. Muchas felicidades a Cáñamo, en el seu Anniversary. ¡Felicidades, Cáñamo! ¡Felicidades, Cáñamo! ¡Felicidades, Cáñamo! Muchísimas felicidades a Cáñamo. ¡Felicidades, Cáñamo! ¡Felicidades, Cáñamo! Felicidades, Cáñamo. Mucha felicidades a Cáñamo y que no pare la máquina. Felicidades ya por 20 años más. Muchas felicidades y gracias por los 20 años y por la revista. Y aquí estaremos en los 40, ahí dándole. Bien, bien estaremos. Seguiremos publicando. Sí. Gracias por existir, Cáñamo. Alegría, alegría.